presiones verticales y horizontales en el suelo. Este recipiente representa un conjunto de partículas de suelo de distintos tamaños, donde los cilindros son los sólidos y los espacios entre sí son los vacíos. Sobre el fondo del recipiente se puede obtener una fuerza puntual que es igual al peso del suelo W. Este peso se calcula multiplicando el peso específico por volumen. Esta propiedad se expresa con la letra griega gamma. El peso específico es igual a la densidad del suelo por la aceleración de la gravedad. La fórmula para expresar el volumen va a ser la superficie que ocupa el suelo multiplicada por la altura de la porción de suelo que se está analizando. De esta manera el peso quedaría representado como peso específico por altura por área. Y si se reemplaza en la fórmula de presión que es peso sobre área va a suceder lo siguiente. El área en el numerador y el denominador se va a cancelar y finalmente la fórmula de presión vertical va a quedar expresada como peso específico por altura. Si disminuye la altura del material, la presión disminuye, y si se aumenta la altura, la presión va a aumentar. Las partículas también están ejerciendo una presión en las caras laterales del recipiente. Puede verse lo que pasaría si la estructura que las contiene fuera removida. Las partículas se desplazan lateralmente sin que nada las detenga. Para entender cómo se produce este fenómeno, veamos lo que sucede únicamente con tres cilindros. Por efecto de la gravedad, el cilindro superior se desplaza hacia abajo, haciendo que los cilindros que están debajo se desplacen hacia afuera. La magnitud de las fuerzas laterales va a depender de qué tanta fuerza van a ejercer los cilindros que se encuentran arriba. Esto está en función del peso del material que se soporta. Si los cilindros están dentro de una estructura de contención, esta estructura debe estar en capacidad de soportar las fuerzas laterales. Con valores bajos de profundidad se van a tener presiones verticales y horizontales bajas. A medida que la profundidad aumenta también lo hacen ambas presiones. Pruebas de laboratorio han demostrado que la relación entre la presión lateral y la presión vertical es constante. A esta relación se le conoce con la letra K y generalmente tiene un valor menor a 1. Para determinado punto ubicado a una profundidad H, la presión vertical va a ser peso específico por altura H, y la presión lateral va a ser la presión vertical multiplicada por el coeficiente K. Ambas presiones incrementan de forma lineal con la profundidad como se ve en la gráfica. Existen distintos métodos para el cálculo de K, que dependen del tipo de material, de propiedades mecánicas como el ángulo de resistencia interna, y también de si el tipo de presión es activa o pasiva. Sobre estos últimos temas se recomienda buscar información en libros de cimentación o mecánica de suelos.